Hola Piscis, bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés el día de hoy aquí conmigo en esta sección de Bio Oráculo. El día de hoy vamos a ver cómo está tu energía, qué mensajes traen para ti. La verdad es que estoy muy contenta de poder saludarte, de compartir este momento contigo. Eh, vamos a darle la bienvenida también a nuestros ángeles, arcángeles... Maestros Ascendidos y principalmente a la Fuente Divina, que es Dios. Entonces, yo estoy muy contenta. La verdad es que me siento muy, muy agradecida de estar hoy aquí contigo y compartir estos mensajes. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo está tu energía. Antes, te recuerdo, por favor, darle like, suscribirte y activar esa campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones, no solo de, de Bioráculo, sino también de todo el canal de Bioneurosabiduría, Sabiduría, que está muy padre. Entonces, venga, vamos a pasar un rato muy padre. Ay, respiremos profundo y vamos a ver qué mensajes traen para ti el día de hoy. Ok, vamos a ver en qué energías o situaciones te encuentras hoy estancado y qué requieres para seguir evolucionando para seguir soltando. Entonces, vamos con estas primeras cartitas. Ok, bueno. Mira, eh, la primera carta dice compartir. Mantente conectado con la fuente. Muchas veces al, al desconectarte, al, al no estar en conexión contigo ni con la fuente, eh, no te permites ni compartir, ni estar fluyendo, te bloqueas. Entonces, requieres encontrar nuevamente tu centro, hacer conexión, estar en esta alineación, tanto adentro, con la naturaleza, con todo lo que te rodea. Cuando tú empiezas a hacer esa conexión, puedes... Compartir esa luz, porque entonces empiezas a expanderte. Entonces, mantente conectado, vuelve a tu centro. Cuando sientas que, que esa energía eh, no fluye y, y, y te sientas incluso un poco perdido, haz esa pausa. Respira. Haz conexión con la fuente, se luz, para nuevamente compartir y expandirte. Eh, sé esa luz, refleja esa luz. Entonces necesitas eh, hacer esa conexión, ir a tu fuente, ir a tu centro para que nuevamente puedas fluir. Esta, estas dos cartas eh, son muy importantes porque eh, te, están, te están diciendo que esta carta sal de la jaula, deja de depender. Eh, Quizás estás en, en algunos condicionamientos, creencias que te creíste, que la sociedad incluso nos, nos dice y al estar ahí únicamente estás enjaulado y no te permites fluir, no te permites sentir. Entonces, dependes mucho de, de lo que los demás digan, de darle gusto a los demás, entonces... No estás siendo auténtico contigo, estás, estás bloqueado. Tú solito estás en una jaula que, que no te permite salir. Pero recuerda que en ti está la decisión de dar ese paso, de decir, no, yo no soy esto, yo soy luz, yo soy espíritu, yo soy verdad. Entonces, sal de esa jaula, suelta todos esos condicionamientos y libérate, libérate de todos esos lastres, deja de depender y sé tú mismo. La imagen te lo dice, está teniendo esta liberación, está eh, rompiendo todas esas cadenas para encontrarse consigo misma, consigo mismo. Entonces, sé tú, libérate, sal de esa jaula. Y esta carta lo, lo está confirmando, fíjate, eh, la falsedad, libérate de la hipocresía. Eh, muchas veces estamos... Precisamente por los condicionamientos o lo que la, la sociedad nos impone, eh, no permitimos expresar lo que sentimos, lo que verdaderamente somos, por miedo a lo que la familia diga, el trabajo, diferentes situaciones. Pero entonces no estás siendo congruente, no estás siendo tú. Entonces quítate esas máscaras, quítate esas, esas ilusiones, esas ideas y sé tú, sé libre. Eh, Suelta todas estas ataduras. Tú eres esta luz. Solo requieres tener esta conexión. Eh, nuevamente ir a tu centro para estar fluyendo. Entonces, está muy claro, muy claro el mensaje. Suelta. Libérate. Deja de cargar esas, esas ideas falsas, esas, esa mente errónea. Y simplemente sé tú. Ve. La siguiente carta... Dice, no sigas consejos, es momento de seguir a tu alma. Es perfecta esta carta, es maravillosa. Esta es la clave. Cuando tú escuchas a tu alma, la, lo, las acciones que tomas o las decisiones que tomas te generan paz. Y es maravilloso, porque ella, el alma, es quien te va a guiar. Es, ese, es esa USB que trae toda la información y que te indica hacia dónde ir. Cuando no somos congruentes, cuando no le escuchamos, entonces nos vamos por el camino de, pues, es que tengo que, el camino del deber ser. Lo que nos trae sufrimiento, no, no nos sentimos plenos, porque realmente nos estamos poniendo máscaras para agradar, para encajar ante una sociedad, pues, que realmente no eres tú y aquí el único que tiene que, que encajar y que estar bien eres tú entonces no escuches a los demás escucha lo que tu alma te diga incluso lo que este mensaje, lo que yo hoy te estoy transmitiendo a través de ellos toma lo que más te resuene aquello que no, no va contigo simplemente suéltalo y déjalo pasar y aquello que sí, bueno, eh, obsérvalo no te enjuicies Date cuenta qué es lo que requieres liberar y simplemente suéltalo. En el canal hay muchísimas meditaciones precisamente para soltar esas energías, esas perdón esas ideas, esas ilusiones y, y elevar tu frecuencia energética. Entonces está muy claro, está muy muy claro este mensaje. Vamos a sacar dos últimas cartitas que estas te van a indicar pues... El... digamos que el camino o el paso a seguir Ajá Entonces, vamos a ver ¿Qué te dicen? Mira, ¿qué, qué hermosas, qué hermosas cartas, de verdad Estas dos, ¿qué te dicen? Florecer Vives en abundancia Esta... la imagen te lo dice todo es este centro, es, es la fuente, estar en conexión en la tierra, el centro, con la mirada hacia el cielo, es, es fluir todo lo que fluye en ti, lo que ya eres. Entonces es momento, es momento de florecer, es momento de ser tú, de quitarte todas esas capas que, que solo no te dejan brillar. Entonces déjalas, suéltalas y sé tú, este es el momento. Tú puedes, este es el momento y la carta que lo acompaña es, eh, es ir hacia adentro, entra en conciencia, date cuenta de lo que eres, de lo que ya eres. Haz esta pausa, pero ve hacia adentro de ti y vas a encontrar las respuestas y vas a encontrar esa fuerza que realmente hay en ti. Cuando haces la conexión, cuando te descubres a ti mismo, te das cuenta del ser maravilloso que eres y de todo tu poder y de todo lo demás que son solo ilusiones. Entonces suelta, suelta todas esas ideas que no eres y que únicamente te han llevado a este bloqueo, a estar enjaulada. Es el momento, es el momento de florecer, de ir hacia tu libertad. Te lo está diciendo y te lo están pidiendo las cartas. Entonces, es tu momento. Solo basta con ir adentro, hacia ti, para que puedas descubrir lo que sí eres. Entonces, por último, como te comenté, tenemos aquí unos papelitos que nos van a dar... Son 300 papelitos que corresponden a 300 mensajes Esta es una sorpresa Entonces vamos a ver qué mensajito traen tus ángeles para el día de hoy Entonces vas a cerrar tus ojitos Vas a respirar profundo Y vamos a hacer esa pregunta ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso que tengo que dar? ¿Cuál es la guía que ellos me indican? Entonces vamos a sacar un papelito que es un mensajito y vamos a ver qué es lo que traen para ti el día de hoy y el número es el 245 corresponde al libro de mensajes de arcángeles entonces vamos a ver qué es lo que trae para ti te recuerdo Ahorita en lo que estoy buscando tu mensajito, te recuerdo dejar este tu like, regalarnos tu like, dejar tus mensajitos aquí abajo en el, en el canal este, para saber cómo va tu evolución, saber qué es lo que sientes. Recordar suscribirte y activar esa campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones. No solo de Vioráculo, sino también de todo el canal. Entonces, nos encanta escucharte, nos encanta leerte. Entonces, va a ser muy, muy padre poder saber cómo te has sentido y sobre todo, cómo va esa evolución. Perfecto. Ok, tu mensaje del día de hoy. 245. Los arcángeles te dicen que... Ay, se me fue. Exprésate. Es bueno expresar tus sentimientos. No retengas tus sentimientos suprimidos, solo envenará, envenenarán tu bienestar. Ten el coraje de expresarlos de, de forma inteligente, por supuesto. Entonces, eh, fíjate, hoy, hoy claramente te dicen, ve a tu centro, sal de esa jaula quítate esas máscaras, es momento de florecer, de ir hacia adentro, de encontrarte y sobre todo exprésate, sé lo que sí eres, di hoy lo que realmente eres eh, obviamente te lo dicen, expresarlos con ese coraje es con esa certeza con esa certeza de lo que realmente sientes. Entonces, me encanta, me encanta tu tirada. Es, está muy, muy padre. Y bueno, recordarte que esta es una tirada en general. Si tú requieres una tirada o te gustaría una tirada personalizada, también aquí abajo déjanos tus comentarios y con mucho gusto te estaremos contestando. Yo me despido dejándote un abrazo de mi alma a la tuya y nos estaremos viendo en la siguiente tirada. Que tengas un maravilloso día. Nos amo.